Pulse. Parte 2. En la primera parte hemos visto varios mapas referentes del más allá. Si tuviéramos que ordenar los mapas de Tom Campbell, Jargon Ziewe y Frank Keppel en uno solo, nos quedaría de la siguiente manera. Nuestro universo físico, el sistema operativo o la mente que maneja nuestro universo físico, y la realidad no física, donde hay otras realidades físicas, fuera o todo comprendido en una realidad no física, n. Fuera de esta realidad no física n, tenemos realidad no física 1, 2, 3, etc. En el modelo de Thomas Campbell o Tom Campbell está representado en nuestro sistema realidad física dentro de un conjunto o burbuja de realidad no física podemos ver otros sistemas o realidades no físicas fuera de nuestro no realidad física 1 no realidad física 2 etc aquí vemos lo mismo realidades no físicas y aquí es nuestra realidad no física que comprende nuestro universo y otros realidades físicas. En el sistema de Yargen Ziwe se muestra todo nuestro realidad no física con todos los universos físicos desde el exterior hasta el centro que sería la fuente. Sí, desde el exterior hacia el interior, que sería la fuente. Vale. El sistema de Frank Keppel muestra solo nuestro sistema, sistema operativo, o nuestro sistema, o nuestra realidad física, según el modelo de Campbell. El sistema o mapa de Robert Monroe también entraría aquí. Como vemos, casi todas las descripciones que podemos encontrar en la literatura mística, religiosa o científica, que hablan de los viajes al más allá, o de cómo es el más allá, siempre muestran alguna parte de nuestra realidad no-física o nuestra realidad física, pero no muestran las realidades que existen fuera de nuestro sistema, porque siempre hemos creído que nuestro sistema es todo lo que hay. En la siguiente imagen se muestran los otros sistemas o conjuntos o realidades no-físicas. Todas ellas. El sistema de Campbell sólo muestra cinco conjuntos o sistemas no físicos, fuera del nuestro, pero, en palabras de él, hay una infinidad de ellos, y todos juntos forman un superconjunto, que sería el todo. Como podemos ver, nuestro sistema, Robert Monroe, en sus experiencias, siempre decía que él, fuera a donde fuera, allá, solo veía humanos. Él nunca habló de extraterrestres. Frank Keppel también habla de humanos. Nunca habló de extraterrestres. Esto es porque sus experiencias ocurrían dentro de nuestro sistema, o PMR, que es un sistema humano y en el que, según palabras de Campbell, se experimenta con la evolución de la espiritualidad. Prácticamente todas las experiencias místicas ocurren dentro de nuestro sistema. Para Campbell, la mejor manera de describir los conjuntos o realidades no físicas es que cada uno es como una especie de laboratorio, donde se experimenta con la consciencia a través de diferentes reglas o leyes. En nuestro caso, sería uno de las realidades no físicas con más reglas y constreñimientos, ya que está basado en la evolución espiritual. Campbell muestra un ejemplo, diciendo que los sistemas o realidades no físicas serían como el deporte, mientras que un sistema no físico se juega al baloncesto, en otro se juega al fútbol, en otro al béisbol, en otro al golf, etc. Cada uno con su propio conjunto de reglas y leyes que marcan la física de su sistema y los subconjuntos de su sistema. En nuestro universo físico, por ejemplo, tenemos la ley de la gravedad, falso, tenemos la ley del magnetismo. Tenemos la ley de la termodinámica, falsa, pues no se basa en la ley del magnetismo. Las leyes de Newton, etcétera, esto lo digo yo, que marcan el conjunto de reglas de cómo se debe jugar aquí. Los universos no son inmutables y están sujetos al cambio, son dinámicos como muestra la propiedad de dualidad onda-partícula en la mecánica cuántica. El experimento de la doble rendija muestra perfectamente la dualidad onda-partícula en la materia de la que está formado el cosmos. Esto significa que, en esencia, el universo está hecho de ondas y la conciencia, al observar, es la que hace que esta función de onda colapse y se convierta en materia, átomos. Thomas Campbell es un gran impulsor de este viejo experimento ya conocido y reproducido por todos los físicos del mundo en los laboratorios y Campbell lo usa como punta de lanza para demostrar la naturaleza de la consciencia, como proceso creador en todo el cosmos. En el siguiente vídeo se muestra una explicación sencilla del experimento de la doble rendija y la dualidad onda-partícula. Tom Campbell no es el único físico que relaciona la consciencia con la mecánica cuántica y el universo. De hecho, Albert Einstein y su colega David Bohm, experto en teoría cuántica y descubridor del efecto Bohm-Aharanovia, ya hablaban de la implicación de la consciencia en todo este asunto, y estos dos tipos no eran gurús de la New Age, que digamos, bueno, Einstein sí lo era. Por supuesto el Dr. Bomb no lo es. Aquí podemos ver la carta de descripción Einstein al Dr. Marcus en 1950. Querido Dr. Marcus, un ser humano es una parte de un todo, al que llamamos universo, una parte limitada en el tiempo y el espacio. Él experimenta por sí mismo sus pensamientos y sensaciones como si estuvieran apartados del resto, una especie de falsa ilusión óptica producida por su consciencia. El esfuerzo necesario para liberarse a uno mismo de esta falsa ilusión es un problema que debe resolver la verdadera religión. No alimentar esta falsa ilusión sino intentar superarla es la única forma de alcanzar un nivel de paz mental asequible. Con mis mejores deseos. Sinceramente suyo, Albert Einstein. Por otra parte, son famosas las charlas entre David Bohm y Krishnamurti sobre estas cuestiones. El libro que escribió Bohm, el orden implicado y el orden explicado, deja bastante explícito la implicación de la consciencia en todo este asunto. Para Robert Monroe, Tom Campbell, Robert Bruce y Frank Keppel, el proceso de separación del cuerpo, o proyección, no existe como tal, y es una forma incorrecta de expresar lo que está sucediendo realmente. Para ellos, en el caso de Monroe, le sucedía sin que él lo buscara. No hay una separación, sino que la consciencia se engancha a una banda de frecuencias, del espectro completo de frecuencias de la consciencia que lo abarca todo. Frank Keppel era ingeniero, y él explicaba, según su conocimiento, que lo que realmente se producía era un desfase. La relación del ángulo de fase entre la capa la relación del ángulo de fase entre la capa de conciencia física u objetiva y la no física o subjetiva. Monroe era ingeniero electrónico de profesión y Frank Keppel se graduó en electrónica. Monroe también usó esta idea de relación de ángulo de fase como una analogía. Esto, resumiendo, podría decirse que es como una especie de teletransporte o de que la consciencia se enfoca en un aspecto particular de la realidad. La consciencia se engancha a una banda del espectro de frecuencias y se produce el desfase. Esto podría verse como el espectro radioeléctrico. Imagina por un momento que nuestra realidad física es la banda de frecuencia amarilla y cuando ocurre la proyección en realidad no sucede ninguna salida del cuerpo sino que la consciencia se engancha, o se sintoniza, por ejemplo, a la banda de frecuencia verde, y entonces ocurre la experiencia en otro plano. ¿Y qué tiene que ver esto con la mecánica cuántica? Pues mucho, ya que en realidad todo el entramado cuántico, o espuma cuántica, es la parte íntima del todo, que en última instancia son las frecuencias, o partes de una consciencia que lo abarca todo. Recuerda la dualidad onda-partícula, dividida en bandas de frecuencia, partes del todo, y el superconjunto o la consciencia repartidas en diferentes bandas del espectro de la creación completa. Sería como tener una radio y sintonizar una banda donde se puede escuchar un programa. Cada dial sería un sistema completo y el espectro de frecuencia completa sería el todo. En telecomunicaciones se usan los términos señal y ruido. En las señales se puede detectar unos patrones que indican la presencia de un mensaje y el ruido sería la interferencia. Como ocurre en la radio, cuando viajamos de un dial a otro para sintonizar un programa, con la mecánica cuántica y la computación cuántica parece ocurrir lo mismo. El desarrollo de la infraestructura necesaria para alojar y explotar los qubits es complejísimo. Emplean microondas, trampas de iones o anillos superconductores. Los ingenieros han tenido que afrontar problemas como la refrigeración del procesador, los qubits necesitan operar en temperaturas cercanas al cero absoluto, esto es, menos 273 grados, o el aislamiento total de su entorno, en tanto que cualquier interacción como el ruido puede desestabilizarlos, claro, por eso el CERN está bajo tierra, ¿verdad? Mientras que una radio capta las señales en el espectro radioeléctrico, las computadoras cuánticas, las diseñadas para este fin, lo harían dentro del espectro del tejido cuántico. Entonces, así es como entenderemos estas noticias que parecen no tener ningún sentido. No hemos encontrado extraterrestres. Cierra el proyecto SETI, en casa. Computadora cuántica podría acceder a universos paralelos", Alejandro Martínez Gallardo. El aspecto que más suena a ficción es la posibilidad teórica de emplear información e energía de un universo paralelo. El físico David Touch ha dicho que la computadora cuántica será la primera tecnología que pueda realizar tareas útiles en colaboración con otro universo. El físico Max Tegmark sostiene que si logramos construir de manera exitosa una computadora cuántica, esto probaría la existencia de universos paralelos, ya que las computaciones ocurrirían en universos paralelos. Ordenadores cuánticos IBM presenta un procesador cuántico cuya potencia ya no puede ser simulada por ordenadores convencionales. La capacidad de cálculo del nuevo ordenador de la empresa estadounidense duplica a la del chino Chu el más poderoso hasta la fecha. Ahora podríamos decir, sin equivocarnos, que cada realidad física y realidad no física en el modelo de Campbell podría representarse por una señal de frecuencia dentro del espectro mayor. Ahora imaginemos, por un momento, que se capta una señal de alguna realidad no física, ajeno al nuestro. Por ejemplo, una señal de Realidad no física 2. Este de aquí de la derecha. Obviamente, la Realidad no física 2 sería un sistema de conjunto totalmente diferente al nuestro. Tendría otra física, otro conjunto de reglas y leyes, y otra realidad sustentada en una física completamente diferente a la nuestra, lo único que tendríamos en común sería todo el espectro de bandas, de frecuencias, del tejido cuántico que conforma el todo, y por lo tanto es un nexo y base común entre todos los sistemas. Pero veamos qué pasaría si se enlaza una comunicación en estos dos sistemas. Si, por ejemplo, en el nuestro estamos jugando al fútbol, nuestra física y nuestro conjunto de reglas y leyes, y en el otro están jugando a la Fórmula 1, existiría un muro al tratar de, por ejemplo, poder ir a ese sistema de forma física. Esto sería prácticamente imposible, ya que no estamos hablando de otro lugar en nuestro universo, ni siquiera de nuestro sistema, sino de un sistema completamente ajeno al nuestro con otra banda de frecuencia totalmente diferente. Volviendo a la materia en común, que comparten todos los conjuntos o sistemas dentro del superconjunto, el todo o el espectro de frecuencias, la única forma viable sería a través de lo único que es idéntico en todos los sistemas, esto es la conciencia, el todo o el espectro de frecuencias. La única forma sería hacer un trasvase de consciencia desde un sistema a otro a través de cuerpos ya fabricados que puedan albergar estas consciencias. Y en nuestro sistema, la base para albergar la información de la consciencia es el ADN, y la consciencia en esencia, en todos los sistemas de realidad no física, es información. En principio, ni siquiera sabríamos ...qué cuerpos usan en su sistema. Solo sabríamos lo que nos cuentan. Quizá así se entienda perfectamente las palabras de Jordi Rose. Una inteligencia exógena... ...se puede enmascarar en una inteligencia artificial. A simple vista, podrían parecer robots pensantes... ...cuando realmente son cuerpos tecnológicos que albergan consciencias. Esto sería como, como hacer trampa de cara al público. También sería peligroso, ya que podrían desde el otro lado darte instrucciones de cómo fabricar tecnología. Y el problema de estas comunicaciones interdimensionales es que no sabes realmente qué hay al otro lado, ya que solo recibes información. Y está claro que recibirás la información que al otro lado le interesa y todo esto sin saber el grado de inteligencia que pueden estar manejando al otro lado. Ni siquiera puedes saber si ese otro sistema, realidad no física, que se está comunicando contigo, está invadido por otro sistema de realidad no física diferente, pudiendo convertirse este intercambio de información o comunicación en un auténtico caballo de Troya interdimensional de proporciones bíblicas yo diría, de proporciones cósmicas. Un abrazo, amigos.